¿Quieres otro, loco? Vamos Ay, a ver. De perla, loco. Compra una. Ay, compra una, loco. Compra una, tu huevo. ¿Por qué? Ay, compra la gorda, compra esa gorda. La perla ahí son sí. compra Compré esa rosa, vamos a ver cuánto, a ver cuánto vale. vale. Vamos a preguntarle cuánto, vale. cuánto vale. le cuánto vale la perla. ¿Cuánto vale la perla rosa? La grande. Pues. Esta rosa, esa cosa que hay ahí. Rosa, 6 euros. ¿6 euros? 6 sí. euros, loco, cómprala ¿La quieres para ti, para tus sí. huevos? Sí. ¿Sí? sí. ¿Pero la rosa? Sí. Mejor la lila, ¿no? Cuesta no, no, así. No, no la rosa, la rosa. ¿La rosa? Sí. sí. Dame la perla, rosa. Vamos, loco. Pero más barata, ¿no, prima? Eh, no. Esa es 5 euros no, pues, Dile 5 euros, falo Dile que da 5 euros Regatea la loco ¿Te la compro para ti? Sí ¿Otra? ¿Otra? ¿Otra? ¿Otra? ¿Otra? ¿Tú esta? ¿Tú esta? No sé, seguro, ¿Eh? No puede, ese no puede. Tu mala, eh. ¿Ves <coughs> que perla, loco? Mira, loco. ¿Y qué vas a hacer con eso, loco? a la casa. Cómprate la perla para ti, loco? Yo no, yo no quiero, vamos. No, vámonos la casa, loco. ¿Quieres otra cosa, loco? Hay comprado otra más. Pero, pues, a ver, ¿qué, qué quieres? ¿Qué quieres? Compre otra perla más. No, perla ya no. Quiero un collar. collar? Compra otra perla, otra perla más. ¿Otra perla para qué? Otra perla, ve, Mira, ven, ve, ve, ve, ve, ve, mira, ven, mira, mira, mira, mira. Espérate, ven. Eh, loco, a ver. Quiero un collar. No, a ver, espérate, a ver. A ver, la verde, la verde o ver. No, la verde no, espérate. La verde, loco. Mira, vamos. La verde, compra. Mira, la verde. mira, mira, mira aquí lo que hay, mira que mira. Qué collar, el loco. Búscate un collar, papo, va. No, compra otra, compra otra, loco, la de adorno a la casa. Para que haya lujo. ¿Sí? Claro. Compra otra. ¿Cuánto loco? es la pequeña? No, la, la, la verde, la verde. La verde. La, la, pequeña, grande, la, la grande, pequeña, la pequeña. Que no me llega ya. La grande, los... la grande, ¿Qué? la grande. No, buscala, la grande. Que vale. Está la grande. Que no. también se ha ido, ¿qué ha pasado? Comprala, la comprala, No, no loco. me llega. No me comprala, llega. Lo digo, mira, lo si tengo mira. Si tú llevas más dinero, loco. Mira, loco. llevas más dinero? Ah, más dinero, va. saca el dinero, loco. Mira, sácalo, loco. vamos a contar, ¿vale? Dos, sácalo, cuatro, cincuenta, cuatro, setenta y cinco, loco. Pa ti, loco. Yo loco. No mí. ¿Tú no quieres para ti? No llega, loco. ¿Quieres algo de aquí, de los cuatro euros, yo que sé, un collar o algo? Si yo quería la perla. Pues si ya tiene una muy grande. A ver, dame una, no, cuatro. Mira no, esa, loco. No, esa no. Ahí. Sí, va, loco, venga, va, va, ya va, está, vámonos va, ya. Va, a ver. Esa no vale. Muy chiquitilla. chiquitilla. Esa no vale, esa es pequeña. Venga. A ver qué perla, loco, a verla. A ver qué perla, verla. <risa> Eso vale un dineral, no lo a. Pero sácala, pero sácala. <risa> Mira, loco. Qué pero sácala de la bolsa, que la veamos. mamá los capitán, vámonos, vámonos para la casa ya. Sí. Venga, va, sube. Va a conducir tú, loco. ¿Quieres conducir, falo? ¿Quieres que te enseñe? Los torete, loco. Espera, que lo saco.